Aquí tenemos seis meses sin agua, nada más teniendo, vendiendo agua a esas gente de la fábrica. Nosotros queremos agua para uno bañar, sino aquí no tenemos ni paja y ve uno plátano. Buscando chines de agua aquí en esta comunidad. El agua la tiene toda y agua randy y agua de lirio le están haciendo daño a la comunidad. Y el agua de esta comunidad se está quedando en agua randy, agua de lirio y agua rosa. Que Inapa le ha conectado a ellos tres tubas. ...tres tubos directos del tanque que le pertenece a esta comunidad... ...bueno queremos que se resuelva el problema del agua... ...para que la gente ya esté tranquilo... ...las escuelas no tienen agua, las escuelas están seco. ...hace varios meses que hemos venido, o no meses, años... ...años, años, hemos venido solicitándole a INAPA... ...el servicio de agua para esta zona... ¿Qué pasa, aquí el agua llegaba, que estaba todo el mundo feliz... ...desde que pusieron la compañía de agua... Adiós agua. Entonces son tan rastreros y tan charlatanes que hoy es miércoles con la mañana no llegó el agua como que llega y ya está llegando el agua después de problema no llega para acá porque ellos, ellos prenden la bomba y ellos se la distribuyen. A veces le van hasta las 11 y media de la noche y ellos están vendiendo agua.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 tres tubos directos de tanque que le pertenece a esta comunidad.